Buongiorno, hoy se alena con la confección del agua. Hoy se tonifica el glúteo, la gamba, las brachas, el abdomen, todo el cuerpo. Un circuito. Si tú haces este circuito del inicio a la fina, vas a ver grandes resultados. Este circuito lo repito tres veces: vamos a alenar 35 segundos de esfuerzo, de, de, de trabajo con 15 segundos de recupero. Puesto te servirá para mantenerte en forma. Cosí te alena a casa conmigo, con Juan Pablo. Ok, voy a poner estas confecciones de cuatro. Están con un poquito pesantina. Vamos a iniciar moviendo un poquito las brachas. Las brachas te voy a aportar eh, a que tú reayundas tus objetivos. Te mantenga siempre en forma. Guarda, yo no guardo en palestra, pero me mantengo con puestos de alineamiento. Ok, vamos a iniciar un poquito de de movimiento muevo los brazos, muevo un poquito el pie, el pie, y círculo, círculo, círculo, círculo ok, se va a iniciar, se va a iniciar, se va a iniciar eh, tres vueltas lo repito, eh, prepárate, prepárate, prepárate, prepárate para iniciar prende dos confecciones de agua, cuesta de un litro, y tú puedes prender de 2 litros aunque de medio litro ok, vamos a iniciar, nuestro primo round lo hago piano piano, así te explico el segundo y el tercer se va, se inicia, se inicia. Four, three, two, one. Prendo la confecciones de agua, abro los pies a la estrecha aventura de la espalda, prendo y echendo lentamente. Que el ginocchio no supere la punta del pie. Lentamente, guarda como yo abrazo la, la confecciones de agua. ¡Tarán! Lentamente. Estando, esquina directa, esquina directa, esquina directa. Tú te la fuerza el glute, tú te la fuerza el glute, tú te la fuerza, tú te la fuerza, tú te la fuerza. El día de hoy no importa yo, no importa yo mi hidratación, pero no hay problema. Tú te hidratas. Nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer uno de pelebrachas para lograr el pectoral. Vamos. Ok, lento, guarda, vale, cueste, cueste al pecho. Ta, al pecho. Cierto, si tú prendes dos confesiones de agua, vas a sentir un poquito más de esfuerzo. De, de lento. Aunque puedes portar en dietro. Ta, paro solamente questo. cosí, de frente. Su, fuerza. Ta, paro lento, lento, lento, lento, lento. Su, su. Su, su, okay. ok Nuestro próximo ejercicio vamos a parar un poquito de, de, de abdomen, abdomen, vamos a avanzar este movimiento, está, russian twist, tra 1, 2, 3, por 35 segundos, segundos, ok, su, su, suba, toco, toco, toco, toco, toco, toco. Confessione. Su. Ok. Ok. Queste qua. Qua. Ta. Prendo. Su. A terra. Ta. Ta. Ta. Su. de de de tricipite. Tricipite. Me extraño. Me extraño. Me suena Vamos a parar con esto. Tríceps Guardate el gomito Su. Su. Fuerza C C C Ah, fuerza Ok, vamos a meterle un poquito de ejercicio Pero llegando. Prendo el peso Uno Arriba a la posición inicial Y cambio de posición Cambio de posición Prendo las confesiones 1, uno, 2, due, 1, si 1, uno, uh. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, 3, gamba gamba, siempre directa guarda. gamba directa, sí, con cambio, cambio, con cambio, cambio, sí, en nuestra segunda serie nuestra una serie una Cambio, cambio, cambio. Sí. Ok. Vamos a hacer nuestro, nuestra próxima... 60, 60, 60. Vamos a hacer skipping. Skipping, guardan, skipping. Skipping. Ta, ta, ta. Uno, dos, salto. Uno, dos, salto. Uno, dos, salto. 1 2 salto uno due, salto, uno due, salto, uno due, salto, uno due, salto, 1 due, salto, uno due, salto, uno due, salto, uno due, salto, uno due, salto, ok, ok, Vamos a hacer un poquito de destaque. De, stacky, de stacky. Prendo el peso. Y salgo. Ta, salgo. Guardado. Abro esa misura de la espalda. Esquina directa Salgo. Basta. Contraigo el glúteo. Ta. Contraigo el glúteo. Echendo. Ta. Contraigo el glúteo. Piel. A la esa misura de la espalda. Aunque más largo. Ta. Importante la esquina, Ta. salgo, ok, se va, se va, Ta. ok, perfecto, perfecto, echándolo lo máximo que yo riesca, lo máximo, lo máximo, y salgo, ok, okay voy, a hacer, voy a hacer el último ejercicio, el último e iniciamos de capo, vamos a elaborar un poquito la, la esquina, vamos a hacer el rematorio. el rematore en rematores, volvamos la posición, fuerte. Ta, ta, ta, ta, ta, con control, siempre con control, siempre con, con control, con control, con control, con control. Sí, esquina directa, esquina directa, sí, se siente, sí, se siente, forza. Ah, resiste. Sí. <ríe> si tú, ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Lásame tu comentario. Cocina ayudas a, a crecer. Vamos a iniciar nuevamente con... Con... Con el Con el Con el gamba. Ahora, lo no prendo. Lo no prendo. Eche salgo. abrazo. No que el ginocchio no supere la punta del pie ok continua. ok si sí va si sí va ok sí. con control sí. todo el control me ha mancato uno me ha mancato uno de bichipiti bichipiti bichipiti, bichipiti bichipiti vamos a hacer con, con la confesión de armas ta, este, guarda uno, piego el ginocchio. espiena directa, guarda espiando la braccia ta, ta, ta estos ejercicios te van a ayudar a mantenerte Cosí cuando abra la palestra tú pues sé, al menos No sé, cosí, for y de forma Ok vale. Tra. Tra. Y con ginocchio ah, ah, ah, Ok Pausa Vamos a parar eh. Eh. abdomen abdomen, abdomen Vamos a parar una modifica Vamos a parar un alto diverso de abdomen, ¿está Va, alto de la zona, salgo, vamos, ta, ta, ok, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. pa, siempre pa, una modifica ta, ta, ta, ta, ta, ta ta, ta, salgo da ta, ta, ta, ok va continuar vamos a tapar el burpees, el burpees el burpees <ríe> ya se siente se siente, se siente que estamos arenando estamos arenando estamos logrando nuestro objetivo mantenernos, mantenernos ok, va, va prende las confecciones. su, ta. Ta, da, da. ta, prendo, su, enciendo, ta, ta, ta, si, sí. ta, ta, porza, forza, porza, vamos, resiste, resiste, si, sí. si. Sí. Vamos a parar el de trici, El de y en pie. Vamos a hacerlo así. Tra, tra, tra. Vale, Segundo de tra. Tra. Su. Su. Su. Su. Su. Una fuerza de, de tríceps. Sí. Sí. Ah. Sí. Sí. Ah. Ah. Ah. vamos a Ah. una modifica. Su la gamba y abro el lado. Su la gamba y abro el lado. Cosilo ahora que nuestro gluten. Gluten. Gluten. Okay, guarda. Su la gamba Abro, su la gamba, abro, su la gamba, abro, su la gamba, abro, Su. dale, como le va, va, como va, no se mola mal, no se mola, no se mola. No se mola el precio de la belleza el precio de la belleza el precio de la belleza la belleza la salud vamos a parar nuestro ejercicio para para el pectoral, el pectorale va fuerte va va va trempio uno dove? vamo a fare una modifica, tra, adesso dietro, tra, e scendo, salgo, dietro, salgo, e scendo, salgo, dietro, su, e scendo, salgo, dietro, tra, ok. Uh. Skipping, skipping, skipping, skipping, skipping, skipping. Uno, <t bes> dos, <werlando> salto. Uno, dos, salto. Uno, dos, salto. Uno, dos, salto. Usa las manos. Uno, dos. Un poquito, y no te hace mal. Ta uh, uh, ta Para continuar. ta aquí, está aquí, está aquí. ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Contraigo el glúteo. Tra. Contraigo el glúteo. Tra. Contraigo el glúteo. El peso. Muerto de chino. Al ginocchio. Ta. la Esquina de Evita. Salgo. Salgo. Continua. Continúa, continúa el, el rematore. El rematore para laurar la esquina. Ok, prepárate, prepárate. Respira profundo. Hidrátate tú. Va, va. Cuatro, va. Ta. Ta. Forza. Sí. Resiste resiste baby sí. ok, dopo de cueste vamos a iniciar eh, nuestro último round round, round, round donde se sentirá la fatiga pero cueste se servirá porque tú vas a, a sentir que te estoy allenato con él, gracias veramente. gracias veramente a todas las personas que me siguen y se alenan con Fisimar. lásame tu comentario. Condivide el video con cualquier persona que le pueda ser útil. <risa> ok, andamos con nuestro último. Nuestro último, va. Uno. Echando, echando. Guarda. Guarda Guarda el ginocchio. Esquina directa. Esquina directa. Sí. sí. Sí, sí, sí. Tra. Tra. Vai siempre a tu ritmo. Son 35 segundos de entrenamiento El ejercicio, ¿no? Vamos, vamos, vamos campeones. Es una campeona, ¿no? ¿Cuál continúa? Bicipiti, bicipiti, bicipiti. Yo creo que me salta tú un ejercicio de bicipiti. Mándalo igual, está, está, está, está, está, está, está, está, esquina derecha, me ayudo con la fuerza, anche de mi abdomen, se, se, se, se, se Sí. Perfecto. Para continuar. Abdomen, abdomen, abdomen. Abdomen. Abdomen. Vamos a llegar Uno, dos, tres. Sí, sí, sí. Sube la gamba. Sube la gamba, dale. Toco. Toco. Para que ¿vale? toco. Toco. Toco. Toco. Toco. toco, toco. Toco, toco, toco, toco, toco, toco, uh, vamos, toco, te la fai, toco, la fai, toco, toco, uno, toco, dos, toco, Cuadros de izquierda, cuadros de izquierda. Vamos con el burpee, el burpee, el burpee, el burpee. Va, va, va. Prenda, salgo, ah, da, da, prenda, salgo, enciendo, ah, da, da, prenda, salgo, seis, así capo sube sube nuevamente vamos a hacer nuestro ejercicio de para el trichiquitis vamos a ver así tra tomando las confecciones de agua Piego el no, esquina de grita, el gomito. Me mete un poco de agua, ¿no? Me un poco de agua. Vamos a parar con laterales. Pero siempre queremos a todo último. Haz una gamba, abro la Haz una gamba, su, su, su, su, su. Su, su, guarda. Su. Abro. Su. Abro. Su. Abro. Vamos. Su. su sí. Sí, sí. Oh, uh, uh, resiste. Su. Uh, Su. So, so. ¿Cómo va la mente? ¿Cómo va? Difícil o fácil? ¿Qué me dices si hacemos uno más adelante con con dos con dos litros? Láchame el comentario. Láchame el comentario. Petto, petto, petto, petto, petto. Normale, normale. Al petto. Al petto. Sì. Chiudo un pochino il gomito. Chiudo un po il gomito. Sì, sì. Eh, ok. Sì. Forza. Forza. Forza. Sì. Sì. Sì. Sì. sì. sì. Eh, ah, eh, eh, eh, eh. Okay. Un poquito de coordinación con el, con el skipping. Hay que estar atento con este movimiento. Guardar un poquito que el, el, el, el, el agua para evitar Farlo mal. Farlo mal. Skipping, va. Uno, due, salto. Uno, due, salto. Uno, due, salto. Uno, due. Salto. Uno, due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 Taqui. Forza, forza, forza. Mancan dos ejercicios. Dos, dos. Y reachemos nuestro objetivo de meterte en forma. Ok, a agua. Salgo. La esquina derecha. Tra, tra, parda. Tra, salgo. Contraigo mi glúteo. Tra, Guarda. Ginocchio ligeramente pegado. Parda. Tra. Tra. Forza, forza, si, si, si, vamos a poner el rematore El rematore laboramos un poco la esquina. ta la tu comento, Pablo. Facciamo un ombligo muy pesante. Lo facciamo. No, down, no, no, no, no, no, no, no, no, el bichipite que nos quedó mancando uno de bichipite, uno de bichipite de bichipite, vale Stop. Stop. bueno bueno como una to to to ligeramente to no to fuerza con el bichipite. Seis. manca uno poquito, no pinito ah, último ah, ah. me mérito me mérito un poquito de de hidrataciones me mérito, esta agua está un poquino difícil de de prender hay <risas> ahora yuto nuestro objetivo, guarda como estamos sudando, hemos bruchado habíamos tonificado miles y miles gracias a todas las personas que guardan este canal y que eh, le, ha, le ha estado útil este ejercicio condivide con, con este entrenamiento con alguna persona que está iniciando con alguna persona que mole tonificar y que no ha ruchido andar en palestra no si son excusas que no hay la banda elástica que no che el manubrio pero che la confesión de agua miles y miles gracias a todos de cuore, Pablo ¡ahhh! <risas> ¡ahhh! Ay, ay, un poquito de agua